La jornada comienza con el desayuno de los chicos, a continuación hay actividades áulicas hasta la hora del almuerzo y luego del almuerzo hay talleres. Estamos funcionando con tres divisiones eh, y con un total de 65 alumnos. El proyecto empezó hace un tiempo ya, o sea, un anhelo de la facultad. Pasaron algunos años y surgió esta idea, al rector propuso esta idea de, de este tipo de escuelas técnica pero inclusiva, ya que es una escuela inclusiva que pretende este, que el único problema a resolver sea el aprendizaje de los alumnos, o sea que la escuela esté, tenga todos los recursos, que los profesores sean lo mejor posible y que lo único que tenga que hacer el chico es estudiar.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 Son carreras o especializaciones de técnico que no, que no hay muchas en Argentina y que pueden salir para cualquier lado. O sea, la, la competencia del título es muy buena, cualquiera de las dos: eh, procesos industriales o computación. Este, son buenas por, por, por, su, por su proyecto, digamos. Este, es interesante y pueden tener inserción en cualquier en el mundo del trabajo o pueden tener inserciones en estudios superiores. Nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos muchos otros proyectos que, que convergen en este gran proyecto que es la escuela, de trabajar con los padres, soñamos poder trabajar en la alfabetización de los padres, en generar bibliotecas abiertas al barrio, es decir, poder eh, cambiar la historia del barrio, de hecho ya desde que está la escuela la, la cuadra cambió, el barrio es distinto, hasta han cambiado ciertos hábitos que tenía, tenía la manzana del barrio. La, las han modificado para bien y para el buen funcionamiento de nuestra escuela. Así que eh, notamos que el barrio reconoce a la escuela como un gran potencial para sus hijos. A mí me encanta muchísimo, estoy muy contenta con ellos, yo porque es una escuela muy linda que se preocupan por los chicos y una que como que ellos este, están continuamente estudiando, Tan la mente de ellos está ocupada en algo. Es un colegio muy bueno este, a lo que yo he venido y he observado y también este, han hablado los directivos y estoy muy de acuerdo y con una visión de futuro para los chicos. Elegí la escuela esta porque es linda y vaya ya conocida la facultad. Yo quiero eso, quiero lo mejor para ellos y quiero que ellos terminen, ojalá que terminen la escuela ellos. Quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Así que estoy muy contenta y muy agradecida y feliz de estar mi hija en, esta, en este colegio, ¿no es cierto? Y hasta me animaría a decir que es el número uno. Yo creo que es una escuela que, que debería haber más, porque hay solo cinco en Argentina y, y esta es la primera acá, ¿no? O sea que nosotros vamos a hacer escuela de una escuela. Mi nombre es Vera Martín. Y contanos dónde estamos. Estamos en la escuela acá. Eh, la UNER eh, está muy buena, Ajá. me encanta. Una muy buena escuela, muy buenos maestros y además son muy respetuosos. Divertido, te explican muchas cosas, te dan más, más oportunidades, te lo explican una vez, otra, hasta que lo aprendes. Se preocupan mucho por vos, tu familia, cómo te sentís la escuela, cómo, está, cómo te estás sintiendo. Me encanta esta escuela aprendo muchísimo, trato de cada día mejorar. Los chicos yo creo que saben que están en, en, un, en una escuela distinta de, de otras escuelas que, que podrían haber cursado y, y en general responden muy bien. Eh, el equipo docente, no porque yo sea uno de ellos, ¿no? pero fue seleccionado también teniendo en cuenta el, el lugar a donde íbamos a estar. Entonces la, la, la, sabemos generar, digamos, respuestas, eh, respuestas participativas, lindas dentro de, del grupo de chicos. Hemos tenido tres semanas de lo que se llama exploración, para saber, para conocer los chicos de dónde vienen, qué trayecto han realizado, cómo está formada la familia, pero también eso nos interesa saber y a partir de ahí poder eh, empezar. Para nosotros el contexto es bárbaro. Son espontáneos, te dicen lo que piensan de una, eh, lo que son adrenalínicos, ¿viste? vienen muy rápido hacia vos, a, a que vos ya les des las actividades. Lo que nos guía es, el, es la inclusión. Yo lo traje engañado a mi hijo, Alexander, Le dije que era hasta las 12 nomás. Entonces después, yo le dije, y después cuando él me dijo, no, me dijo, era hasta las 4. Yo le digo, no, no, es hasta las 4, es hasta las 12 nomás. Pero ahora a él le gustó la escuela, le encanta la escuela. Están muy contento ellos con la escuela. Antes decía, oh, de las 8 a las 4, ya podría ir cabeza. Y después cuando vine acá, ya es muy distinto, pues, pasa la hora volando, aprendió muchas cosas. Y vamos a tener que avanzarnos un poquito, vamos a tener que acostumbrarnos. Vamos a venir un día por medio, pero vamos a venir. Nada, nada si le vamos a poner las pilas a la escuela. Yo también pensaba 8 a 4, fue, me recansaba, pero está muy bueno. Los talleres todo. Hasta ahora, estaba tres semanas en la escuela, está muy bien. No me veía así en, en, estando en el horario ese, este que, que estoy ahora. Pero igual ahora ya me estoy acostumbrando, ya me estoy adaptando bien. Y... Y eso es lo más importante. Antes de andar en la calle, está, está, bueno está muy bueno venir a la escuela. Dale. Antes yo ni quería ir a la escuela, ahora quiero ir todo el día a la escuela. La Universidad abre su mirada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 pensando este, ya no solo en las, en las investigación la carrera y demás, sino pensando también en Concordia y en cómo da solución a los problemas que hay en Concordia. Algo muy gratificante en los chicos también es que ya han comenzado a manifestar el sentido de pertenencia hacia la facultad y hacia la universidad. Y eso es muy lindo, ellos, para ellos es un sueño saber que pertenecen a una universidad. Y ella está muy enganchada en la escuela, este, le gusta mucho hasta ahora, dice que le gusta la industria. No sabemos después porque como recién es el primer año, pero este, todos muy contentos y ella también. Quiero ser ingeniero mecatrónico cuando ah, termine. ¿Y ¿Qué pensás cuando termines? ¿Qué vas a hacer? Eh, no sé, voy a ir a la universidad. ¿Te imagino, no sé, siendo ingeniero dentro de 20 años. ¿Qué pensás hacer después cuando sea más grande? Ingeniero de alimentos. No, le fascinó, le encantó. Más que fueron a la facultad de nuestro día el viernes pasado y vino fascinado. Así que, que eres ingeniero, así que vamos a ver cómo, cómo sale.